Vamos a escuchar, les decía que la primera en declarar fue la médica. Sí. Un detalle que brindó la médica, y enseguida seguimos hablando de la autopsia, porque es importante los detalles que brinda el médico forense, sobre todo en, en, en a ver, los golpes que había recibido y cómo estaban en el interior los órganos en el cuerpo de Fernando. Enseguida sí, les contamos eso. Pero antes vamos a escuchar a la médica. La médica, un detalle que dio, y era que cuando llegan al lugar del hecho y constatan que tenía muchas lesiones, sobre todo en el rostro, y que tenía la mitad de su do dorso desnudo, dicen que en la, en la cara tenía una marca tipo zigzag. Eso era una zapatilla. Uh -huh. Eso es lo llamativo, como ella describe que tenía una marca de zigzag en la cara y que en realidad es la marca de la zapatilla, para que vean claro. el grado de violencia y del golpe que recibía de las patadas. Si le parece, la escuchamos. Estaba en la guardia del hospital de Villa Gese. Eh, Llegó la llamada al 107 y nos dirigimos en la ambulancia al lugar. Nos encontramos eh, con un masculino en la vía pública tirado, este, sin signos vitales. Eh, esa fue la condición de, del paciente cuando llegamos. Estaba siendo asistido por personal de bomberos o, o alguna persona que estaba haciendo RCP, no sé exactamente si eran los bomberos, eh, y tenía colocado un dispositivo, un DEA de defiliación automática. ¿Y marca ¿De ¿Qué marca el DEA? No sé la marca del DEA. No, no, ¿qué no. marca el DEA? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? El DEA. No, el DEA te censa el ritmo cardíaco este, y te dice si el paciente tiene ritmo cardíaco o no. En este caso decía que no, este y da órdenes el DEA, te dice que inicie el masaje cardíaco para estimular a que ese corazón, si es posible, vuelva a latir. Estaba fallecido, no tenía ningún signo vital. Tenía varios hematomas en, en el rostro, y había uno que era típico, era particular, porque tenía eh, una forma de zigzag. zag que una impronta rara en las grabaciones del hospital que la llamada entró a las 5 de la mañana ahí en el 107 hay cámaras y sí. en la salida del hospital que la ambulancia salió a 502 y llegó a 509 al lugar que también había cámaras sí. en el lugar Lo que, esto es tristeza porque esto es un reflejo de la sociedad la sociedad violenta con este, poca educación doctora eh, nunca sí. fernando va sosa respondió a los estímulos no nunca o sea, cuando llegaron ustedes ya estaba muerto No había más nada para hacer sí. Sí. Contundente sí, La sí, médica sí. Eh, Sobre las el primer contacto que tuvo con Fernando Báez Les decíamos que el segundo turno de esta audiencia fue el del médico forense eh, Duarte, de apellido, quien dio detalles acerca de lo que se encontró. Él dice que ya tenía un poco de conocimiento de, de lo que estaba pasando porque estaba en el hospital de Villa Gesell, pero la autopsia se realiza en Pinamar. Y algo en particular es que él dice que comienza a, pide una tomografía para poder evaluar los órganos de cómo estaba en el cuerpo de Fernando Báez y que él en particular toma con, con su celular eh, privado, diríamos, particular fotografías. Esto no estaba incorporado en el expediente lo cual, eh, lo que dice Tomei, que es el abogado defensor de los Rackbiers, es que esto estaba fuera de, del alcance De lo que se tenía que mostrar ¿Eso es lo que él habla eh, de algunas irregularidades? Claro, exactamente, porque esa, igual Por unanimidad el tribunal sí. decidió No incorporarlas no, al expediente no. ah. Lo cual me pareció una buena postura Porque, a ver, no habían sido En la, en la eh, parte preliminar No habían sido expuestas ah. Pero sí se, se dieron a conocer Esas imágenes en donde él había tomado Y él explica que toma esas imágenes Con su celular para poder evaluar Bien cómo habían sido los golpes. Algo que sostuvo el médico forense es que no se puede a través de la autopsia determinar el grado de violencia de una patada, por ejemplo, o la cantidad de las mismas, pero sí el daño que provocaron. Claro. Y dice que en el tronco cerebral era donde más daño presentaba el cuerpo de Fernando Baezosa, como así en todo lo que era el cráneo que estaba totalmente lleno de sangre y otros detalles que la verdad son escalofriantes de escucharlo. Si les parece, eh, escuchamos justamente al propio médico forense que en conferencia decía lo siguiente Traumatismo grave por múltiples, por múltiples golpes ¿Esos golpes los recibió a partir de las patadas que, que él recibió? Sí, sí, sí no, no ¿Es no, no por por que, que a pesar de que hubiese recibido Fernando atención médica al instante no hubiese logrado sobrevivir? Sí, tenía lesiones incompatibles con la vida, que son eh, muchas lesiones en el sistema nervioso central que, bueno, por más que esté, como me preguntaron, fuera del hospital, creo que no hubiese posibilidad de salvarse. Doctor, le hago una pregunta que le hizo la Fiscalía. Más allá de las lesiones cerebrales, sacando esas lesiones, las lesiones que tenía a nivel torácico, ¿también le podrían haber ocasionado la muerte? Eh, fueron traumatismos multicausales, eh, donde hay lesiones eh, de varios órganos, entonces es una sumatoria de todo. Pero eh, por más que tenga lesiones aisladas, tanto en el hígado como en el pulmón, lo más importante es el sistema nervioso. Y las marcas que observamos nosotros son muy evidentes, de compatibles, eh, por la figura que, que, que fue imprimida, por una, por una zapatilla, que el cerebro sufre un daño importante donde donde deja eh, de funcionar el cerebro por irrigación, por vascularización, por sangrado. Entonces no tiene los nutrientes suficientes para continuar con la vida. ¿Se le no había usted forma que... de salvarlo? No. Usted no. dijo que, que no había visto en, en, en sus años de experiencia algo similar. ¿Esto marca, eh, digamos, que los golpes, las patadas eran muy fuertes, con mucha hazaña? Digo, ¿Cómo lo puede describir usted a través de eso? Para tener un traumatismo cerrado de, de cráneo y con esas lesiones dentro del cráneo sin haber una fractura, eh, sí, tendrían que ser muy fuertes los golpes.